Saludos, soy Israel Vanguera y en esta hora les traigo la solución definitiva de, de Blue Star. Bueno, lo pueden usar en otro emulador que también se cierran y va a funcionar en cualquier emulador. Pero eh, yo lo he hecho en Blue Star y a la, los demás emuladores a mí no se me encierran, pero Blue Star se cerraba después de que jugaba una o dos partidas. Entonces la solución es la siguiente. Primero que todo, les voy a mostrar mi configuración para que eh, puedan hacer lo mismo, para que no me lo tengan que preguntar. Entonces, mi configuración del emulador es la siguiente. Claro que cada ordenador trae sus propias características, entonces en mi caso, como tengo, tengo solo cuatro núcleos, le pongo solo tres al, al Blue Star. Y en cuanto a la memoria RAM, tengo 8 y le pongo solo, eh, bueno, casi cuatro, ¿no? pero no le pongo las cuatro para que lo demás le quede al sistema porque ustedes saben que el sistema eh, funciona correctamente si tiene buena memoria y las memorias se encargan de mantener todas las ventanas eh, abiertas bueno entonces eh, ya en eso en cuanto a eso lo configuran conforme ustedes tengan los recursos eh, disponibles en el ordenador lo otro que les quería decir que multijugador a muchos no se les cierra cierto pero eh, en, en Byron Rogers sí se le cierra debido a que eh, bueno esto les estoy diciendo pues porque a muchos les pasa que en, en, en multijugador no se le cierra, pero en Byron Rogers sí se le cierra. Entonces les explico, en, en multijugador no se le cierra porque la ventana, porque el mapa es pequeño, pero en Byron Rogers se le cierra porque el mapa es grande, entonces se instala en memoria eh, el mapa y consume más, eh, consume más recursos, pero esto lo vamos a solucionar ahora también. Bueno, entonces, lo otro que deben tener en cuenta es que deben mantener el controlador de pantalla actualizado. Si no saben cómo actualizar el controlador de pantalla, me pueden me lo pueden pedir y yo les estaré creando un tutorial de eso al instante. Bueno, entonces ya vamos a la solución definitiva para que no se les cierre Blue Star después de que jueguen una o dos, tres partidas. Eh, bueno, entonces, yo ya lo había descubierto hace tiempo, pero no estaba seguro porque yo no lo subía. Ya que estoy seguro, eh, entonces lo estoy subiendo entonces lo que van a hacer es darle clic aquí en la descripción de, de, de, en, la, en la barra de tarea dan clic derecho administrador de tarea y lo único que ustedes van a hacer para que no se les cierre blue star o el, o el, el emulador que estén usando es mantener la barra de tarea así abierta yo por lo nada la pongo así la dejo ahí y juego normal de verán esto como una patanería una boba no sé Dirán, eso no es cierto, pero les explico por qué es cierto. Resulta que cuando yo estaba jugando y el, y el, y el emulador a veces se me cerraba, a veces se me congelaba, yo venía rápido y daba clic derecho aquí en la barra de tareas y miraba y la energía aquí en, en este, el consumo de energía estaba muy alto, pero yo veía que los recursos eh, no estaban ni, en, ni siquiera en 80%. Los recursos como el CPU y la memoria RAM, ¿cierto? Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué se cierra si aún sobra espacio? Y resulta que no era esto, era aquí el consumo de energía. Para que Blue Star no se cierre o no se congele, esto tiene que estar actualizándose. Y para que esto se actualice, tiene que estar el, el, el, la barra de tareas abierta o a no sé qué cuan, aquí den clic en Vista y aquí en esta opción, esta eh, velocidad de actualización la pongan en alta, en máxima, en máximo, para que eh, así se mantengan actualizando y no se le cierre ningún emulador o un programa determinado. Entonces... Si ustedes la ponen, en mi caso yo no lo pongo en alta, lo dejo en normal y simplemente pongo el, el, el, esto así. Ah, lo otro que les quería decir que se me pasaba es que cuando el juego se me congelaba o se me, eh, o se me iniciaba a pegar, yo simplemente abría esto acá y actualizaba y automáticamente comenzaba a correr. Pero yo no estaba seguro que si era por ello, hasta que me puse a cacharrear a jugar partidas sin esto abierto, y otras con con, el, con el, la barra de tarea abierta y funcionó entonces. Y ayer hice muchos experimentos y ha funcionado, entonces decidí subir el tutorial. Entonces, eh, conforme a ello, quiero compartirlo con ustedes y a la verdad les va a funcionar. Yo subo solo, con, subo solo contenido que a mí a la verdad me funciona. Yo primero eh, hago las pruebas y si me funciona lo subo. Eh, lo otro es que si quieren, eh, eh, bueno, yo estoy, estoy subiendo contenido muy importante acerca de, de, de, de todas estas cosas y otros truquitos, si ustedes quieren, si gustan, eh, si, si necesitan el contenido más avanzado, más importante en mi canal, solo que yo tengo contenido que son privados, cierto, son privados y otros que no los he subido todavía, debido a que... Eh, son para los que se unen al canal directamente no no no, solo, no son para suscriptores son para las para los que se unen entonces si ustedes se quieren unir a mi canal simplemente dan clic en este botón unirse allí dan clic aquí y ahí se unen van a ver un video de introducción que tengo ahí y se unen se suscriben y se unen y listo y ya tienen acceso al con todo el contenido de los contenido que creo que les puede interesar entonces Así se, así se soluciona el problema de que Blue Star se congela o se cierra Entonces así lo solucionan Lo otro que les quería decir es que este método también les funciona con otros programas No solo es con Blue Star, no con emuladores les va a funcionar con otros programas Y lo otro que les quería comentar lo, Algo muy importante, lo más importante es Que así hagan lo que yo les estoy mostrando aquí Esto, así lo hagan Pero si no tienen La importancia de que hace hasta el final de los videos de seguro muchos ya se retiraron y no van a ver lo último. Entonces no les, no les funcionará. Porque esto es de paciencia. No, no, no pueden correr. Entonces para los que se quedaron de último. Al final del video les tengo la sorpresa. Si hacen ello. Si hacen esto simplemente. Y no hacen lo que les voy a mostrar. No les va a funcionar este método. Entonces estaba esperando a que... Explicarles ello. Y ahora sí les doy este, la, última, el último, la última opción. Entonces. Antes de hacer esto, simplemente vénganse aquí a la... Si es un portátil, denle clic en la batería y súbanlo al, ma, al máximo. Si es un ordenador de mesa y se le cierra, simplemente abranlo con administrador de tarea. Y si no les funciona, váyanse a, a energía, panel de control, en, eh, ahorro de energía y allá pónganlo en, en máximo. En ordenador de mesa, es más... Eh, fácil pero aquí lo portátil tienen que ir a configuración y configurarlo desde acá pero si lo si, si solo pueden darle clic aquí y subir esto aquí al máximo con ello les funcionará a la perfección eh, no les muestro cómo me corre el juego en partida por lo que eh, se me extendería mucho no obstante voy a grabar ahora un, voy a jugar y voy a grabar yo juego en partida en, en, en pelotón pero me, me voy solo y voy a subirlo al canal para que vean cómo me, cómo corre cómo funciona entonces para que no se me estresen eso ha sido todo por hoy espero que les sirva y no olviden de unirse de suscribirse y unirse al canal chao